Y nos trasladamos con las informaciones hasta el municipio de Quillacoyo, donde el pasado 30 de mayo se registró un feminicidio. Continúan las investigaciones. El 30 de mayo, Rebeca Vasco Petrujillo se convirtió en una víctima más de la violencia contra la mujer, tras que su hija de 11 años la encontrara maniatada y con 20 puñaladas en el cuerpo, siendo los principales sospechosos y aprendidos posteriormente el esposo de la víctima y la sobrina. En el marco de las investigaciones de este caso, se realizaron las pruebas de luminol. Supuestamente la sobrina le había, había victimado a la, a la tía ¿no? y tiene una relación con con el marido. El día de ayer han determinado la fiscal, obviamente con todo el equipo multidisciplinario, han determinado para hacer la Puebla luminol, para determinar si había sangre, si se ha llevado el lugar o si encontraban también en la casa de la, de la sindicada. En una primera instancia se ha hecho en el lugar, se han encontrado algunos trapos, algunos... Eh, palos, supuestamente, algún rato también decían de que se había movido el, el escenario para hacer aparentar que era un robo. Entonces, se está trabajando. Durante el primer semestre de la presente gestión, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió 11 feminicidios y más de 2.000 casos, informó el director departamental de la unidad policial. Tenemos, tenemos nosotros eh, en total 11, en total 11, ¿no? Y uno que es eh, feminicidio-suicidio. ¿No? Entonces, 11. De los 11, 7 eh, estarían casi ya con aprendidos los, los que habrían cometido. 3 estamos en, en pleno trabajo. Obviamente, eh, estamos el, el, el de Palca, que me falta, eh, es eh, a disposición de... Todos los casos están a disposición de la Fiscalía. Ante las alarmantes estadísticas, el coronel Bermúdez informó que se trabaja en la educación y sensibilización de estudiantes de colegio, universitarios, profesionales, entre otros, con la finalidad de reducir la violencia de género.